Otra vez, muchas gracias por, por estar aquí. Un agradecimiento y un saludo para todos los que tienen que ver con tu asociación y, por muchas supuesto, gracias. con los esfuerzos a los que ustedes se dedican. Para empezar, es. regálanos tu nombre y la asociación a la que representas. Mi nombre es Luis Alberto Díaz Espino. Represento a la Asociación Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora, mejor Eso conocida es. como Fiebre en Mac. Eso es. ¿Tienes una idea de cuándo se formó tu asociación? ¿Cuándo se constituyó? Sí, esa, exactamente, eh, nos dimos de alta el 24 de diciembre de 1982. ¿1982? Así es, ya somos, ya somos una asociación con, con bastante tiempo sí, sí. circulando por esas andadas. Uh -huh. Ya lo creo, es mucho tiempo ya, es eh, 38 años. Así es, exactamente. Qué bien, y, y, y lo más importante... Te felicito y felicito a quien inició todo esto porque permanecer no es fácil. La permanencia es lo que más trabajo cuesta. Hay asociaciones que surgen de manera muy explosiva y con una plataforma muy interesante y dos años después ya no existen. Ya no existen, sí, se han disuelto. Como dicen por ahí, las abuelitas, por lo menos mis abuelitas, este, más vale paso que dure y no trote que canse. Exactamente. Ah, te quería agradecer que eres uno de los tres de treinta y tantos entrevistados que es muy puntual. Ah, muchísimas gracias. Los mexicanos, yo soy, trato de ser muy puntual siempre. Como tú pudiste observar, me conecté a la hora que tenía que conectar. Exactamente. Es, es que hay son, gente que... Es aparte de que soy un poco desesperado, uh -huh. hay gente que... Pasan cinco minutos, diez minutos, y te habla a los diez minutos y te dice, ah, es que este, eh, eh, eh, se me había pasado, pero ya ahorita en este momento. Y entonces, eso siempre es una complicación eh, que, que a mí me, me pone de nervios porque los tiempos son muy importantes, sobre todo el no quitarle el tiempo a la gente. Muchas gracias por eso, mijo. ¿Cuál es el universo de pacientes, de pacientes a los que, a los que llegan a ustedes, de nada. me escuchas? Eh, nuestro universo es... Sí, sí, claro que lo escucho. Estamos, eh, tenemos estadísticas en las Ajá. que indican que aproximadamente hay 6.000 pacientes, solamente Ajá. aquí en, en México. Eh, creemos que ese es el universo que, que, que tenemos en cuanto a pacientes. Lamentablemente, eh, la mayoría son de escasos recursos. Creemos que ese es uno de los problemas principales de, de tratar esta enfermedad, que es una enfermedad muy cara. La, la esclerosis lateral metrófica es una enfermedad que requiere de muchos cuidados especializados, de muchas terapias eh, y aparatos que necesitan los pacientes para sobrevivir, ¿no? para tener una mejor calidad de vida. Es el paciente en lo que nos evocamos, aproximadamente 6,000 pacientes. Eh, tristemente, por esta misma situación de que las personas no tienen los suficientes recursos, no pueden tal vez tener acceso a internet, en el cual se pueden informar o ir con un neurólogo porque también hay muchos neurólogos que no tienen experiencia en, en esa enfermedad. Entonces, por eso que este universo es, es complejo y es muy amplio aquí en México, solamente en México. Eh, quiero entender que algún miembro de tu familia puede padecer este problema de salud, ¿es correcto? Eh, afortunadamente, dentro de mi familia no hay ninguna persona con esclerosis lateral neutrófica. Pero sí, efectivamente, vamos, es una enfermedad que detona de un momento a otro. Entonces, ninguno estamos exentos realmente, ¿no? No hay una, un estudio que indique cómo surge. Y este, es difícil detectar esta enfermedad. Los marcadores genéticos son... Estoy perdiendo la comunicación. ...muy mira. específicos y también no están muy bien relacionados a otro. Entonces, por eso es complicado... A ver, permítame un segundo. Sí. De repente se congela la imagen. No esto. Si tú me, me, parece que ya, me parece que ya está mejor la verdad. Ok. La pregunta que te hice fue en razón de entender, ¿cuál fue la motivación que ustedes tuvieron para crear esta asociación si no tienen un paciente con estos problemas? Eh, el motivo fue el mejor amigo del ingeniero, de nuestro Ajá. presidente, Ajá. Eh, tuvo ELA, presentó ELA. Entonces, esto realmente fue lo que, lo que motivó a al ingeniero y a su amigo en ese entonces, al, sí. al, al ingeniero, este, a, a generar la asociación como principal okay. eh, fuente de información, porque en México no había información acerca de la ELA. Viajaron okay. por todo el mundo, fueron a Rusia, por ejemplo, fueron a Estados Unidos buscando investigadores sí. eh, que sí. ya tuvieran información acerca de la ELA. Sí. Y entonces es así como como se da la, la asociación, como deciden formar una, una fundación que apoya pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Ya ese es el motivo. Así es. Ya lo entiendo. En ese momento me decías, no, no había mucha información en aquel tiempo. Ahora con la información que hay, de cualquier forma no hay muchos especialistas en el tema en México. Eh, Exactamente. Es una de las condiciones que se repiten en muchas enfermedades de este tipo, de las raras, porque uh -huh. normalmente... Y esto es paradójico. ¿Sabe más el paciente de la enfermedad que el médico que lo atiende? El propio médico, exactamente. Sí, los sí, es muy paradójico. Los pacientes terminan convirtiéndose en expertos. Claro, es necesario que sepan cuál es el padecimiento que los aqueja y, por supuesto, qué se puede hacer. Eh, eh, interesante esa historia. <coughs> dame una breve semblanza de, de tu organización. Eh, dame claro, una breve semblanza claro histórica. Muy bien, pues comenzamos brindando eh, la información como tal de lo que es la esclerosis lateral, lateral metrófica. Después nos empezamos a apoyar con médicos especialistas en neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y he aquí cuando el boom de la asociación este, se da, porque empezamos a tener gracias a ellos pacientes de toda la República Mexicana que estaban enfermos con este, con esta, con este padecimiento. Es aquí cuando deciden ya comenzar a brindar servicios de apoyo psicológico. Muy importante, ¿no? El apoyo psicológico a estos pacientes. Y deciden también involucrar a las personas que tenían contacto directo con los pacientes. Entonces, ya, solamente, ya también se atendía a, a familiares y a amigos de los pacientes como apoyo psicológico emocional. Después de esto se abre eh, el departamento de, de trabajo social para empezar a sondear las posibilidades económicas de cada uno de los pacientes, de sus, sus condiciones de vida. Y, y bueno, ya con esto eh, tenemos una idea de cuál es nuestro, nuestro campo de acción, qué es lo que le podemos ofrecer a las personas y qué es lo que podemos eh, también mejorar en nuestras asociaciones, en nuestra organización. Eh, hace aproximadamente cuatro años se abre eh, una sala de terapia respiratoria era una de nuestras principales este, metas. Afortunadamente tuvimos un gran benefactor que nos ayuda con la apertura de esta sala de terapia respiratoria y ahora también ofrecemos eh, terapia respiratoria a los pacientes. Entonces creemos que eso es como, como lo más significativo de, de, de la asociación, principando por, porque se tuvo que formar una plataforma pues, rígida, porque nuestro grupo de personas, nuestros colaboradores es muy bajo. Estamos hablando de que en la asociación somos siete personas. Entonces, entre siete personas llevamos eh, pues, todas las áreas, terapia respiratoria, trabajo social, eh, difusión, eh, también atención a pacientes como tal, la agenda de las citas, saber préstamo de equipos. También tenemos ese servicio de préstamo de equipos, eh, sillas de ruedas, tanques de oxígeno, nebulizadores. También eh, podemos eh, ofrecerles tecnología como es el TOBI, una tecnología para el rastreo ocular, para pacientes que ya no pueden hablar. Entonces, yo creo que esto es una, una pequeña muestra de lo que tenemos y lo que hemos ido desarrollando con el, con el paso de los años. Gracias a benefactores y buenas ideas de nuestros colaboradores, estamos hasta aquí. Ya dentro de lo que me has explicado hace un momento, encontré respuesta a la pregunta que seguía, que es ¿cuál es el mayor logro de tu asociación para con tus pacientes? Pues me hablaste... De este, de este tema tan importante de esta sala que inauguraron. Hay cosas muy interesantes que ustedes han hecho. No sé si estoy correcto en el siguiente comentario, pero yo empecé a, a oír hablar de esta enfermedad por personajes muy importantes, si no me equivoco, personajes muy importantes que han sido presa de este padecimiento. Así es. Creo, creo que Hawkins es uno de ellos. Claro y algunos otros muy destacados hombres entre artistas, eh, eh, científicos, eh, algunos hombres del espectáculo que lamentablemente tienen este padecimiento. Exactamente. Bueno, pues qué bueno que ustedes han hecho un esfuerzo tan interesante durante tanto tiempo y como te decía al principio, lo más eh, destacado es el tiempo que ya llevan en esto. Que es, sí, vaya, 38 años es, es bastante historia para una asociación civil. Mi hijo, tú debes de tener la mitad de ese tiempo, ¿no? De edad. Tengo 25 años. Ok, poquito más de la mitad. Es, más de es, es increíble que una asociación... Te comento algo muy rápido. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras tiene 79 asociados. El promedio de, de tiempo de trabajo de estas asociaciones es de 12 años. 12 años. Okay. El promedio, ustedes tienen sí. 38. Ya, sí. ¿no? y, y, y, y el promedio salió de 12 porque ustedes tienen 38. Ok. Ok, sí, somos los, los Ese, más antiguos. Sí. No sé si será de los más, no sé si será el más, pero sí es de los más antiguos. ¿sí? Y eso es. Verdaderamente remarcable. ¿Qué tareas, independientemente de las que ustedes ya han desarrollado a lo largo de todos estos años, ¿qué tareas consideras tú que están pendientes para tus enfermos y que son impostergables en este momento? Para mis enfermos, para mi universo de enfermos que atiendo en este momento, yo creo que la misma difusión de la enfermedad okay. y una cura, ¿no? yo creo que es la principal. Una cura okay. esto está pendiente, la asociación vive este, hasta que la, la cura se encuentre disponible en el mercado. ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que, lo que tenemos eh, pendiente y por desarrollar. No podemos decir que nosotros lo podemos hacer, lamentablemente no tenemos este, esa, esa, esa investigación eh, desarrollándonos propia de FIADMAC. Estamos eh, ni siquiera en México, estamos esperando a que otros países pues den una, una cura, un remedio al menos para ralentizar esto. Y después de esto yo creo que la difusión, como se lo comentaba, es muy importante porque lo mismo, no hay internet o no hay medios de, de comunicación que se aboquen a, a dar a entender qué es la ELA o que, por ejemplo, el Ice Bucket Challenge, me, me, me hace ruido aquí, es una campaña muy fuerte, fue una campaña muy fuerte que hasta cierto punto se malinterpretó y lamentablemente, tal vez muchas personas no le dieron este, esta importancia o ese significado. Entonces, la difusión es algo muy importante, lo tenemos como gran pendiente en mac que no solamente los pacientes, familiares y amigos de ellos conozcan la enfermedad, sino que se distribuya y que todos tengamos una idea de que a cualquiera nos puede dar, que es una enfermedad poco detectable, lamentablemente a, a poco tiempo de tenerla, y que no hay un tratamiento que realmente ralentice la enfermedad o que la quite por completo. Entonces, eh, yo creo que esta es, esta es la parte, la parte indispensable que tenemos pendiente. En algún lugar y en algún momento estuve leyendo acerca de la historia de eh, Stephen Hawking y decían que en razón del de personaje tan importante que era este hombre, uh -huh. se empezó a trabajar más intensamente en el tema de entender esta enfermedad, sus complicaciones y la forma en que se puede, digamos, ir sobrellevando. Exactamente. Eh, vaya, eh, es, bueno que, es bueno que algunos muy, muy, muy importantes hombres de este planeta sean parte de estas enfermedades, porque eso ayuda a que se visualicen más rápidamente y también a que haya una oportunidad de irles dando seguimiento puntual que permita en un punto encontrar algún beneficio, en otro punto encontrar el medicamento y en otro la condición para hacer universal esta posibilidad de medicamento para todos. Eso, eso es absolutamente importante. En la charla que tenemos tú y yo ahora y las charlas que a veces tenemos nosotros con los interlocutores del de, legislativo y la academia y uh -huh. las instituciones de salud son sin lugar a dudas necesarias y no sí. serían eh, eh, lo comento porque hace rato tú decías acerca de cuando llegue el medicamento bueno pues ya estaremos en condición pues a lo mejor de seguir trabajando en estos temas pero ya de una manera muchísimo más eh, relajada muchísimo más tranquila porque así ya es el medicamento Primero que exista, luego que haya acceso al medicamento y luego que todos estén debidamente acompañados con lo que requieren en razón de seguimiento y control de su enfermedad. Exactamente. Hace algún tiempo hablaba yo con un amigo noruego al que yo le comenté cómo se hacían las cosas en Latinoamérica, básicamente en Latinoamérica. Y me dijo, David, nosotros acá no hacemos nada de eso y me, me sorprendió pero entendí por qué al minuto siguiente como tenemos acceso garantizado como claro, cualquier sí. medicamento que aparece en el mundo está a disposición de nosotros como no tenemos que estar peleando porque no lo van a dar porque es nuestro derecho Exactamente. pues no hacemos ni reuniones ni juntas ni nada porque en cuanto tenemos una enfermedad vamos a nuestros centros de salud y se nos atiende inmediatamente correcto ojalá que así fuera en México y en Latinoamérica en fin, es un comentario a la sazón. Sí, sí, sí, muy válido. ¿Qué te preocupa, mijo? Independientemente de lo que entiendo es una tarea permanente de ustedes por encontrar a pacientes y asesorarlos y etcétera, uh -huh. eh, la situación actual ha hecho muy visible, ha desnudado los sistemas de salud, no solo mexicanos, sino del mundo. Y con eh, este proceso en el que los hemos visto encuerados, nos hemos hablado de las deficiencias, de la anacronía, de la desincronización, de la fragmentación que tienen los sistemas de salud, no solo el mexicano. Ya nos dimos cuenta que países tan importantes como la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, pues se vieron severamente afectados con esta pandemia. Independientemente de eso que observamos en el mundo, ¿qué te preocupa y cómo eso que te preocupa? ¿Se relaciona con lo que ha estado sucediendo en los últimos meses? Claro. Eh, de principio nos han preocupado mucho los pacientes, sí. porque esta situación, pues sabemos que es un virus muy, muy eh, agresivo cuando, cuando entran las personas mayores o como algún otro problema de salud. Entonces, en la asociación nos preocupamos mucho por los pacientes cuando llegó el COVID, ¿no? Dijimos, oigan, este, hay que hacer una campaña de, de concientización inmediatamente de que sus pacientes no pueden salir, porque son personas que lamentablemente sufren de, de problemas respiratorios por la misma ela No pueden salir, tienen que ser eh, sanitizados, uh -huh. tienen que cumplir con la cuarentena y, y todo esto. Y tenemos que también instruirlos en algún punto eh, económico, porque vamos, muchos no pueden trabajar y estas condiciones precarias de, de, de, de trabajo en el momento no pueden sustituir no pueden satisfacer más bien a, a las personas eh, con buena comida, con buenas atenciones, ¿no? Entonces, esto es lo que más nos preocupó. Entonces, nos pusimos manos a la obra, lanzamos este, una campaña de, de concientización acerca de lo que es el COVID, de la sanitización, la correcta sanitización. Este, y lo que me preocupa a futuro, yo creo que es lo mismo, hasta que no se encuentre una forma de, de controlar esta pandemia, de, de, de vacunarnos. Eh, también nos preocupa un poco... Eh, ya lo mencionó usted, eh, sin enfocarme a este sistema de salud pues, precario, lamentablemente sí, sí nos preocupa también eso. Y, y nos preocupa que, que no tengamos tal vez eh, la suficiente difusión para que todas las personas sepan que la ELA es peligrosa y que también puede ser muy mala combinación con, con, con esta pandemia. Esas son las principales preocupaciones de la asociación actualmente. Es, eso, eh, la pandemia que evidentemente es hoy por hoy la, la peor sombra que tenemos encima de todos nosotros, Exacto. ha complicado a muchos con sus enfermedades, sobre todo a los que cada enfermedad los involucra con temas respiratorios. Ayer que platicaba con una asociación eh, uh -huh. específica, eh, me decía, David, nuestros enfermos eh, están siendo verdaderamente vulnerados por esta condición actual. Así es. Y eh, fíjate que en el universo de noticias está saliendo que los enfermos Gillian barré se están reproduciendo más porque el COVID termina siendo una causal de la aparición de esta enfermedad. De esta enfermedad. Uh -huh. Entonces, eh, no solo ustedes, casi todos los involucrados en temas de enfermedades raras están siendo duramente golpeados por la enfermedad. Primero porque se tiene que hacer una adecuación correcta a la atención de estos pacientes. No, estos pacientes no pueden estar yendo ahorita a los hospitales porque son el principal Exactamente. centro Exactamente. de contagio. Estamos trabajando con el Ejecutivo y con el Legislativo, sobre todo en el tema de dar las terapias en casa. Hacer muchas cosas fuera de hospitales, en centros especializados, pero que no sean hospitales. Porque hoy por hoy tú vas a un hospital y literalmente estás acudiendo a donde está lo peor que puede haber. Exactamente. Es dificilísimo no contagiarse estando uh -huh. en un hospital. Bueno, y en verdad, en verdad es preocupante que como estamos viendo las cosas, esto no va a terminar hasta dentro de algunos meses y, y, y estamos hablando de fin de año y, y quizá empezando en de 2021. Uh -huh. Y como tú dijiste muy acertadamente, eh, estaremos un poco en la condición segura cuando exista una vacuna porque independientemente de la vacuna hoy mismo el hecho de entender que hay hombres y mujeres asintomáticos del covid pues es preocupante porque se, pues se ve que está perfectamente bien no tiene temperatura no tiene nada pero es un transmisor del covid pero es asintomático, asintomático entonces es correcto. puede ser tu hijo tu nieto tu amigo tu padrino tu lo que sea y tú lo dejas pasar a tu casa y mole, Doña María. Mm -hmm. ya, sí, te ya te complicaste, porque él no, era, no, no tenía síntomas, pero, pero era portador. En fin. Mijo, hay eh, muchas cosas de las que podemos hablar claro. acerca del tema. Ella es un, un eh, repertorio enorme de consideraciones. Es una enfermedad muy vasta en información, que no acabaríamos en 10 horas. No Seguro. puedo... Preguntarte tanto de la... pero me permito hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué no te pregunté hasta este momento? ¿Qué tú sientas la necesidad de transmitir a quien nos está escuchando? ¿Qué, qué quieres tú decir, aunque no te lo haya preguntado yo? Por favor. Muy bien. Eh, me gustaría, eh, ya que estamos aprovechando esta situación, eh, contarles un poco acerca de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica y... y y hacer conciencia acerca de los principales eh, padecimientos que, que tienen esas personas. Primero, la esclerosis lateral ametrófica eh, es una desminilización de las neuronas motoras, que lamentablemente eh, a través de los axones, que son las puntitas que transmiten los impulsos eléctricos, pues se pierde esta, esta función y los músculos dejan de, de, de reaccionar ante esos impulsos eléctricos. Es el problema de la esclerosis lateral ametrófica. Afecta prácticamente todos los músculos del cuerpo, incluyendo los pulmones, por eso es que hay rigidez pulmonar al momento de, de tener la avanzada. Eh, y lo que me gustaría hacer conciencia es eh, a, ayudar a, a conocer a esta enfermedad como una enfermedad rara. Lamentablemente eh, hay muchos eh, investigadores que se ven en esta eh, barrera de medicamentos huérfanos, en las que no, no, no se les da mayor difusión porque no hay tantos pacientes, o no hay tanta investigación porque no hay tantos pacientes. Entonces, creo que esto es muy importante hacer conciencia que, que ojalá eh, la parte gubernamental tome partido de esto y gracias a ustedes, a asociaciones que se preocupan por, por transmitir en, en ya a los altos mandos gubernamentales eh, las enfermedades que hay, eh, podamos hacer un cambio, ¿no? Esto yo creo que es, es muy importante. Y, y no me lo preguntas, eso es algo que... Que, que me agradaría mucho que todos conocieran, que todos supieran. David. Yo eh, eh, he observado a lo largo del de, tiempo que me he dedicado a hacer esto, me dijiste que tienes 20 y cuántos? 25 años. Hace 25 años yo trabajo en esto, exactamente. Cuando oh, okay. estabas naciendo yo iniciaba en estos sí. asuntos. Y lo que, lo que he entendido, lo que he llegado a, a comprender es, uno, el, los derechos que no se ejercen se pierden. Los mexicanos poco conocemos nuestros derechos. Uh -huh. eh, tenemos que estar más eh, atentos y avesados a los derechos a los que, a los que tenemos oportunidad de, de exigir. También tenemos obligaciones y hay que cumplir con ellas, pero hay derechos que los mexicanos han perdido, no porque no existan constitucionalmente amparados, sino porque no los conocemos. Uno de esos derechos es salud para cualquier mexicano que haya nacido en este territorio, y si existe un medicamento o las condiciones para dar una vida y trato digno de manera profesional a un paciente se le tienen que dar. México tiene firmados 97 acuerdos internacionales. Y 17 tienen que ver con enfermos con padecimientos raros y enfermedades de este tipo. ¿Sabes cuántos se respetan en México? No tengo uno. No puede ser. Uno, mijo. Uno. Y los otros 16. Se los, pasas, se los pasan ya sabes por dónde. Sí, sí, sí. No les importan. Y como nosotros, el universo de pacientes, no terminamos por ocuparnos de exigir que eso suceda, las cosas van evolucionando muy lentamente. Entonces, esto que estamos haciendo ahora mismo y otras cosas que hemos hecho en el pasado van a servir para que tengamos una presencia más viva en la representación en las cámaras, en la representación en las instituciones de salud, en la representación en los grupos de pacientes, en la representación de todo tipo. Y así, de esta forma, elevaremos en nuestras necesidades, demandas y demandas con solución a quien toma decisiones en México que atañen a nuestros enfermos de manera positiva o negativa. Una de las expresiones que más ocupan los funcionarios de gobierno, sobre todo los de salud, es... Y además, me encanta que me la digan... Eh, Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sabes qué les digo siempre? No, no vea lo que puede hacer. Haga su trabajo. Haga Para su eso trabajo. se le paga. Exactamente. Si usted hace su trabajo, no tiene, andar, no tiene que andar buscando qué puede hacer. Usted haga su trabajo y con eso nos va a ayudar lo suficiente. Esa es su obligación. Evidentemente a los eh, funcionarios de gobierno que se creen duques, príncipes, condes, no les gusta que le digas eso, pero son literalmente burócratas, hijo. No, acostumbrados sí, a los eufemismos, ¿no? No soy peyorativo en el tema de los burócratas. Hay gente del gobierno de la República que se, que se encarga de hacer un trabajo muy eficiente, pero prefiero a esos burócratas arrogantes, payasitos, que creen que te hacen un favor cuando están haciendo su trabajo. Su ¿sabes? trabajo. Uh -huh. Eso es lo más importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar esperando a que se les ocurra hacer sus cosas. Se tienen que hacer porque eso es su obligación no Exacto. porque quieran o nos quieran ayudar. Eso es otra cosa. Eh, me da mucho gusto ver que un joven como tú que acaba de empezar a madurar la corteza prefrontal, ¿sí? terminará de madurarte en unos dos o tres años y ya estás en esto, ocupándote. Más que preocuparte de las cosas, te ocupas de ellas. Y eso es buenísimo. Eres un joven. Eso me da mucho gusto porque eh, a veces encuentras en las asociaciones de pacientes a muchos adultos. Así es. Y sobre todo mujeres, ¿eh? Uh -huh. eh hay, hay, hay muchas asociaciones dirigidas por mujeres. Así Digamos es. que 8 de cada 10 son dirigidas por mujeres. Y, y luego los enfermos con padecimientos de este tipo, este es un número muy triste. Uh -huh. Las familias con enfermos con padecimientos raros, en 8 de cada 10 casos solo tienen a su mamá. Oh, no hay papá. No hay papá. El papá ya se fue. Uh -huh. Las mamás siempre se quedan. Entonces, ver que esté trabajando un joven, tu caso, y luego saber que las mujeres son verdaderamente apoyadoras y columnas vertebrales con una, con una capa poderosísima de atracción para las buenas causas, centros de gravedad poderosos, uh -huh. es muy bueno. Yo te felicito por el trabajo que haces. en Muchas el... gracias. Felicito a tu asociación porque... En verdad, la esclerosis lateral amiotrófica es un tema bien complicado. Es un tema que, aparte lo que me dijiste, ataca... Bueno, las enfermedades son muy democráticas, atacan a quien sea. ¿Quién sea? Pero, cuando, pero cuando atacan a, a los más pobres, a los más desposeídos, pues es una complicación mayor porque Exactamente. Es que tú sabes que difícilmente van a poder salir adelante. Exactamente. Te agradezco mucho tu tiempo, tu amabilidad, tu gentileza en cada respuesta tu precisión y brillantez para cada concepto y los vamos a transmitir a través de la red. Si Perfecto. No lo por supuesto que sí lo permitimos. Lo vamos a poner en los escritorios de muchos hombres y mujeres, de empezando por el presidente y pasando por directores de institutos, IMSIS, Pemex, Sedena, Insabi. Vamos a poner 72 entrevistas para que ellos entiendan qué pasa. Vamos a hacer un condensado de todo esto para que se entienda lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, David, Muchísimas para gracias. servirte. Muchísimas gracias. Tu generosidad, mijo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes también.